Asaltantes penetraron a una vivienda ubicada en la calle Emilio Prudón de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde lograron sustraer varios ajuares. Las víctimas se presentaron ante el Comando Noreste de la Policía Nacional para presentar formal denuncia. Se roban una lavadora nuevecita, un microondas, cuatro sillas y un abanico y un viejo pantalón y zapatos de todo. No, no, porque ella es una mujer que le cuida la casa y cosas y... ¿Quién llaman a esa señora? Sí, ella la que limpia. No, que nosotros solamente estamos aquí para saber investigar por pues, la razón que ellos nos subieron aquí, tú sabes, en robo, porque pusimos la denuncia ayer. Nosotros queremos saber la razón que ellos no subieron también a uno. ¿Quiénes no subieron? Supuestamente aquí en, la, en robo. La, la persona que tenían que subir a investigar. Nosotros no nos hallamos raro. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.